Familia Niners, sean bienvenidos a Canal 49, el podcast de Canal 49. Los saludo aquí en YouTube, los saludo en iBox y en Spotify para los que me están escuchando. Eh, y es un placer y es un gusto, es enorme saludarlos a todos y con esta felicidad que nos embarga a todos y cada uno de los que somos Faithfuls eh, mucho más, ¿no? La verdad es que ya no quepo en felicidad, la neta es que después de los vaqueros yo... Pensé que no podía ser más feliz Y lo soy ¡Ja! Increíblemente lo soy Porque qué, qué, nuevamente Qué partidazo nos regalan los Niners Miren, híjole, es, es una cosa Ya no sé Cómo describir a este equipo Pero, pero sí, lo único que se me ocurre Es como dijo Lisa Simpson Son puro corazón Los 49 son puro corazón Se los dije en la plática eh, postpartido, no el, el día de ayer domingo no Ya después del juego Este... Híjole, hay partidos que se ganan más allá de la estrategia, hay partidos que se ganan más allá de las estadísticas y hay partidos que se ganan más allá del, del, del, del... ¿cómo se dirá? Pues del que quién es mejor o quién es el favorito. Hay partidos que se ganan con los riñones, con los cojones y con los corazones. Y así es como ganan este juego los 49 de San Francisco. Meterse a Lambeau Field meterse a, a, a la casa de los, al, al mítico Lambofield a la casa de los Packers, eh, ¿no? de, de, de la leyenda Vince Lombardi, de donde viene el nombre del trofeo de la NFL, para los que no lo sabían, ¿no? Este, con un público que es tan, tan, tan entregado a, a su equipo, en las condiciones climáticas que se daban, en, con todo el contexto que rodeaba este partido, los Packers venían de descansar, el, el sembrado número uno de la, de la conferencia nacional um, con el posible MVP de esta temporada, otra vez Aaron Rodgers. Híjole, era, era el escenario más, creo yo, más peligroso que podía enfrentar los 49 en esta postemporada. Ya se había pasado la prueba de los vaqueros, que era enfrentar a la, a la ofensiva, a la supuesta mejor ofensiva de la liga, a la defensa que más balones robaba, irse a meter a, a, al AT&T allá en, en, en Dallas, eh, era bien complicado y se ganó. Otra vez nuevamente no, no daban un peso por nosotros, eh, los analistas de todos lados, en Estados Unidos, en México, en todos lados decían que, que los empacadores, por toda esta situación, no lo cual pues es entendible, viéndolo... Mmm, con los ojos y no con el corazón como nosotros, eh, los Niners, ¿no? Pero se gana. Se gana en un partido que se peleó nuevamente hasta el último segundo. Los 49 y pelean y pelean y pelean hasta el último segundo. Se los he dicho ya en algunas ocasiones pasadas. El equipo que quiera sacar a los 49 del camino va a tener que sudar sangre y lo va a tener que pelear hasta el final. Y así ha sido desde los Rams... Ahora con los vaqueros y ahora con los packers. Este equipo es un, un equipazo, señores. Este, ¿Qué les digo? Miren, ya se ganó ganado el, el trofeo el Flaco Flores. Eh, pausita, ¿no? ya saben, ya saben mis, mis, mis avisos parroquiales. Ya se ganó su vasito el Flaco Flores, se lo va a mandar. Me parece que es en Estados Unidos. Nada más mándame bien la dirección, carnal, un teléfono. Te lo mando. Este, ya esta semana también se va el cuadro de, de, de, de Montana. El día de hoy, de hecho, lo, ya, ya, este, ya, ya tiene que ir en camino. Y, este, y por ahí algunas cosas. Este viernes hay sorteo. Nuevamente voy a regalar alguna cosilla. Voy a ver si un par de cosas regalo ¿no? para todos ustedes. Para los miembros del canal. ¿no? Porque ya la neta. Eh, la economía no me está dando. Pero todos Agradezco el apoyo. El, el apoyo que dan. Eh, los miembros del canal. Y, y ahí por, por ahí quien hace aportaciones. Con esto compro las cosillas que les mando. Y lo caro luego. No es el producto. Sino el envío. Ahí es donde está bien manchado. Pero bueno. No importa. Estamos de buena. Estamos ganando. Y van más regalos este viernes, este y ya saben que está el botoncito de unirse. Eh, ...para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49... ...y puedan eh, formar parte de, de, de, este, de estos beneficios... Ya, pueden, ...ya saben que pueden utilizar los stickers... Eh, ...en los superchats pueden participar... ...y, y se fijan sus comentarios... Eh, ...de hecho le, le pelo mucho más los comentarios... De, ...de los que veo su insignia y sus insignias van cambiando... ...hasta que lleguen a la dorada con el nombre de los... 40, de, con, ...con la SF de San Francisco... ...esa es la, la, la dorada de un año de miembros... ...ahí ya van varios bien avanzadotes... ...para a los que vayan llegando les voy a dar algo... Este... ¿Qué más? Ah, y pues obviamente pues, pueden participar en los sorteos de los regalos de Canal 49. Si no les aparece el botoncito en el de... En, en, en, en el móvil, inténtalo en una PC. Muchos me han dicho no me aparece en el móvil, pero en la PC sí. Entonces busquen una computadora y ahí intenten unirse los que quieran formar parte de la familia de Canal 49. Este... En eh, las redes sociales, ya saben, Canal 49 Oficial En Facebook, Twitter e Instagram Y en Twitch estoy como Canal 49 Y este miércoles otra vez hay transmisión para toda la banda Twitchera, todos los que están uniendo a Twitch Este, ya hay un grupo de Whatsapp Y ahí están compartiendo, yo de repente participo La verdad es que eh, los leo a todos O trato de leer lo más que puedo, pero ando Saturado de cosas, pero ahí hay un, ya hay un grupo De Whatsapp exclusivo para los que ya Se están uniendo a Twitch Que es completamente gratuito también, como todas las redes En las que estoy, ¿no? Eh, pero bueno, ya, acabamos con esto y vámonos con lo que nos interesa y nos incumbe a todos que fue esta victoria en el juego divisional de la conferencia nacional contra el sembrado número uno de la conferencia, los empacadores de Green Bay. Juegazo señores, juegazo eh, de ese viejo fútbol americano que ya no se ve tanto defensivo. Eh, rudo de, de no tantos puntos de estos partidos como el de Kansas contra, contra Bills de cuarenta y tantos contra treinta y tantos, ¿no? Estos juegos de la, de la antaña escuela, de cerrados defensivos, apenas 13 puntos de los Niners y 10 de los empacadores. A mí me gusta mucho ese fútbol americano, ¿no? Es como la lucha libre cuando empezó, o la verdadera lucha libre que era llave y contra llave, y ahora pues ya es un circo, ¿no? Ya todos se avientan y vuelan y eso es lo que vende. A mí me gusta ese tipo de fútbol americano, no, a mí. Entonces, me gustó el juego, me gustó cómo se sobrepuso San Francisco ante un inicio muy, muy, muy, muy fuerte y muy contundente de los Packers. no. Después de esa primera ofensiva de los empacadores, yo dije, eh, híjole, creo que sí va a estar cañón, creo que aquí sí ya es de veras y creo que, este, pues a ver si no nos da nuestra cachetadota de realidad. Y así se fue todo el primer cuarto. Parte del segundo cuarto. San Francisco llevaba menos siete yardas. Menos siete yardas totales. Ni un solo primero y 10. O sea, parecía la película de Vaqueros. Pero al revés, ¿no? Nos estaban haciendo pedacitos. El problema es que después de esa primera ofensiva. Los Packers ya no pudieron hacer nada. Un segundo drive iba por ahí Bien. Y un fumble que provoca a Fred Warner, recupera a Drew Greenlow, los detiene. Y de ahí en adelante se le empezaron a acabar las ideas a los, a los empacadores, a Matt Lafleur. Y, y de Michael Ryan se hizo un trabajazo, confundiendo a Aaron Rodgers constantemente. Con, con defensivas híbridas en donde de repente hacía unos switch, en donde los esquineros se clavaban o se botaban y los heftys tomaban a los receptores entonces Rogers no sabía que todo el tiempo le estuvieron soplando su, su, en la nuca nuestra frontal como lo esperábamos o no todo el tiempo pero sí después de casi eh, el final del, del segundo cuarto y toda la segunda mitad Rogers no estuvo tranquilo cinco capturas dos de Eric Armstead dos de, de, de, de Nick Bosa una de Samsung Evocam y, y un juegazo defensivo en, en, en general miren parar a un hombre como Aaron Rodgers para mí para mí, el mejor coreback de la NFL en este momento, pararlo como lo paró San Francisco, mis respetos a esta defensiva. No por, nada, no por nada el señor Demeco Ryans, ya lo entrevistaron los vikingos y los riders, porque andan buscando head coach y pudiera ser el señor Demeco Ryans. Esperemos que no, esperemos que Demeco todavía quiera crecer otro ratito aquí en San Francisco, aunque las oportunidades pues, no llueven eh, así eh, cada, cada temporada, ¿no? pero bueno, es otro tema. Ah, va a haber muchos temas en el off-season que va a ser después de que ganemos el Super Bowl. De una vez se los digo. Ja. Pero bueno, <ríe> perdón, me gana la emoción. Al final soy fanático. Este, pero bueno, vamos, vamos a revisar un poquito. ¿no? Eso fue lo que fue el partido. Eh, y este podcast se llama así, un equipo muy especial. Porque en general es un equipo muy especial. Creo que es un grupo de, de, de, de jugadores están muy compenetrados, están muy unidos, están muy hermandados, eh, eh, tienen mucha hermandad. Eh, se ve que, que quieren, se quieren entre ellos, quieren mucho a Jimmy Garoppolo. Aunque, aunque parte de la afición, porque no voy a decir todos, parte de la afición de los Niners no quiere a Garoppolo. Sus compañeros lo quieren, lo respetan y, y, y saben que es su líder. Eh, tal vez no en el campo, pero sí tal vez en el huddle, tal vez en el locker. Tal vez por ver cómo a pesar de todo pelea y lucha y no se rinde. Y, y decía aquí el que les da mucha tranquilidad. Eso a veces cuenta más en un equipo, no que las individualidades como el señor Aaron Rodgers puede ser el mejor coreback, puede ser lo que quieran, pero juega para él. Yo escuchaba un análisis y se los dije también en la plática postgame, escuchaba un análisis de, un, de, un, de una, pues sí, un analista que sigo que se llama Colin Coward. Me gusta mucho lo que dice de repente y decía que Aaron Rodgers, el problema de Aaron Rodgers es que juega para él, él es la estrella. Él juega para él... Para sus números... Sus estadísticas... Sus cosas... Pero... Mm, mm, la NFL... O al final la historia... Te califica por lo que hiciste... Y no por lo que no hiciste... Aaron Rodgers... No comete errores... No tira intercepciones... Pero tampoco... Pero la NFL... Pero te van a... Te va, la historia te va a ver... Por lo que hiciste... Sí tiene un anillo... sí ya... Tiene su lugar... Pero en este juego... No le interceptan... Pero tampoco... Lanzó ningún pase de anotación... ¿No? Aaron Rodgers fue neutralizado la mayor parte de la segunda mitad 50 y tantas yardas se llevó en la segunda mitad, Aaron Rodgers 50 y tantas yardas y en el momento en que necesitaban que Aaron Rodgers respondiera como el MVP que es pues nomás no pudo y se equivoca en un pase en, en el penúltimo drive que, que le tira a, a, a Devante Adams, que aparte se casó con Devante Adams, parecía que era el único receptor que tenía, le tira ahí a la doble cobertura, estaba Talano Fanga, estaba Dante Johnson y es incompleto. Teniendo a un hombre solo en el centro, Solito en el centro, ¿no? Si esto lo hubiera hecho Garapolo, Bueno, no les cuento, ¿no? Hubiera sido el drama y, y la catarsis total en San Francisco... Pero lo hizo Aaron Rodgers y nadie está hablando de eso. Se equivoca Aaron Rodgers. Y Jimmy Garoppolo en el drive que se le necesitaba en el último... Pone un par de pases. Uno a George Kittle, otro a Divo Samuel... Para ayudar a mover las cadenas. Y es en los momentos en, en los que necesitas que te responda un jugador. No quiero decir con esto que Jimmy Garoppolo sea mejor que Rodgers... Pero ni de cerca... ¿no? sabemos todas las limitantes de Jimmy Garoppolo pero por eso lo quiere el equipo porque no se cae, después de la intercepción que es un contexto bien complicado, ¿no? San Francisco estaba ya casi en la 4 la le marcan un holding a Trent Williams que yo creo que no era, no por ser niner neta, porque el de Laia Mitchell sí era favor personal, en la segunda que los botan para atrás, pero ese no era holding de, de, de, de Trent Williams, nos echan para atrás, primera y gol, yo no sé por qué a Shanahan se le ocurre lanzar pudiendo correr Primera, segunda, tal vez en tercera buscabas un pase algo, pero ya tenías tres seguros. Pones a lanzar y viene el error y la pifia de Garoppolo nuevamente. Intercepción y se acababan las esperanzas. Hubo muchos momentos en los que parecía que San Francisco ya chafiaba. No, esa fue una. Eh, la cuarta y una en, en la penúltima ofensiva donde los detienen. este Antes del medio tiempo, cuando ya se iba... Este, Aaron Jones, ahí el pase de Rogers y, y se, se bloquea el, el, el gol de campo. Hubo muchos, muchos momentos en los que San Francisco pudo haber perdido el partido y lo ganó gracias a todo el equipo. Por eso se los, di, se los decía en, en la plática postgame y así fue mi último post en Facebook antes de la plática o cuando acabó el juego ganamos como equipo. Se gana como equipo, señores. Quien piense que los empacadores perdieron por Aaron Rodgers, no, perdieron por todo el equipo. No funcionaron, los equipos especiales nefastos, la defensa no aguantó al final, la ofensiva no se pudo mover más allá de Devante de, de de Adams, que tampoco es el mejor receptor, el mejor receptor fue Aaron Jones, ¿no? Pero bueno, todo este contexto hace que los 49 ganen en un juego apretadísimo para la historia, que creo que no vamos a olvidar nunca. Uno de esos juegazos eh, que nos regala nuevamente los 49 de San Francisco es postemporada, ya despacharon a los vaqueros y ya despacharon a los empacadores y yo soy muy feliz. Híjole, y faltan nuevamente los Rams y yo creo que sí se puede. Pero eso ya lo hablaremos el jueves. Miren, empecemos entonces a desmenuzar un poquito todo esto. Empezamos con Jimmy Garoppolo, un juego muy, muy, muy, muy flojón, muy malo. No ni un touchdown, una intercepción, un rating de 50 y tantos. Eh, mal Jimmy Garoppolo, prácticamente pues no se vio, ¿no? entregando ahí algunas corridas. Pero responde en momentos importantes. Pudo mover a la ofensiva. Llegamos a zona roja. Castigos nos echaron para atrás. Se equivoca en la intercepción. En el último drive pone un par de pases muy buenos. Cabe destacar que al principio del partido le tiraron varios pases. De por sí, Garópolo a veces le cuesta agarrar ritmo. Y cuando puso ahí unos, uno a eyuk que ya era primero y diez, y se, le, y se lo tumban. Afortunadamente fue incompleto y no fumble. Solito George Kittle eh, en, en el centro ahí lo tiene. Este... Se le cae. Luego Joan Jennings tiene otro por ahí, también se le cae. Y estoy de acuerdo, sí, los que hemos jugado americano en, en, en, en, en condiciones climáticas difíciles, ¿no? Yo fui receptor abierto y sé que agarrar un pase con... También con, sí, no me tocó con nieve, ¿no? Jamás, pero con lluvia, con frío, duele horrible. Pero son NFL y los de los Packers no los estaban tirando, entonces no había pretexto de tirar un pase a Garoppolo. Entonces... Garópolo da una actuación de, de, de mala a mediocre, a, a casi casi ni siquiera se vio en el campo, ¿no? pero responde en momentos importantes y eso es lo que necesitábamos de Garopolo. Sigue haciéndolo, sigue sin caerse después del error, sigue respondiendo y, y, y, y bien por Garópolo, bien por Garópolo, bien por el equipo, pero tiene que crecer mucho más porque ya no va a ser pretexto la, las condiciones climáticas en este juego que viene tiene que dar un mejor juego Garópolo y tiene que dejar de equivocarse para que, no, para que nos podamos llevar el boleto a, al Super Bowl entonces Garópolo eh, una actuación como si se le puede llamar actuación pues ahí estuvo no y respondió en momentos importantes um, la línea ofensiva mal la línea ofensiva no me gustó eh, sobre todo Tom Compton que lo, había estado, que lo había venido haciendo bien se nos cae en la protección eh, por pase lo estuvieron arrastrando horrible le estuvieron llegando mucho a Garópolo por ese lado entonces Compton no sé si el frío le afectó no sé si, si, si algo pasó ahí pero Compton muy mal Bronskill cometiendo algún par de errores también Alex Mack bien pero también pierde un par de bloqueos ahí en corridas y no está bien para Alex Mack. Yo quiero pensar que todo esto tuvo que ver con el clima. Tomlinson bien. Salvo esa que me lo mandan de Nachas. Empezando el juego y agarran a, a Garópolo. Y Trent Williams pues ahí el castigo que cometió. Bien pues en unas jugadas ahí. Mandándolo como de fullback. no Y la neta pues es una bestia. ¿Quién se le iba a poner enfrente? este Sale medio lesionado. Parece los rayos X dicen que no es grave. Entonces yo creo que sí va a jugar. Contra los Rams el próximo domingo. Eh, pero la, la, la línea ofensiva, pues por ataque terrestre tampoco pudo dominar tanto las trincheras. Se termina corriendo para más de 100 yardas, ciento y cachito, 101 yardas, algo así. Pero fue porque pues no había de otra, ¿no? Lanzar el balón ya en, en el último cuarto era una cosa imposible. Era una cosa casi ya eh, eh, pues milagrosa si sí, se podía lanzar un pase y agarrar. No estaba muy feo el clima. Pero la línea no me gustó mucho, la verdad, lo habían venido haciendo mucho mejor y esta vez se me doblaron. El cuerpo de receptores, pues, prácticamente no existió, salvo George Kittle, ¿no? Es que fue el mejor receptor, por ahí un pase. Eh, Divo Samuel también aparece... Pero lo de Divo es aparte, ¿no? Divo ya ni siquiera lo podemos meter si es receptor o si es corredor o si es regresador de patadas o coreback. Divo hace todo. Divo es, es el eje sobre el que se está moviendo esta ofensiva. Es el arma letal de los 49. Divo Samuel es una cosa espectacular, ¿no? Como receptor, como corredor. Pero el cuerpo receptor es en general desaparecido. Ayuk no recuerdo que se haya llevado una sola recepción. Joan Jennings tampoco. Um, fue Divo y fue Kilo, solamente a los que prácticamente les tiró pases, ¿no? Entonces el ataque, ter el ataque aéreo pues estuvo muy, muy, muy mal. Fueron ciento y tantas yardas, ¿no? No fueron muchas. Este, y pues no, no, no se concretó nada por aire. Realmente jugadas peligrosas no hubo nada. Y e, insisto, ¿no? Las condiciones climáticas no permitieron que fuera un juego tan, tan eh, limpio y tan espectacular. Entonces los receptores pues ahí también medio la libraron pero no o sea no digo más bien no, no medio la libraron sino pues medio aparecieron no eh, los corredores el Mitchell, pues más o menos no algunas yarditas este sí los tuvieron conteniendo con, con los packers hay que decirlo los packers salieron a no dejar correr a san francisco nada San Francisco sacó las 100 yardas de ahí riñones porque ya al final no podía, San Francisco no podía correr el balón por donde le buscaban. Estaba cañón, los dos Packers sí, sí, sí prepararon bien el juego contra los 49 en, eh, por la vía terrestre. Divo Samuel se lleva sus yardas, Kyle Juszczyk se lleva sus yardas. Entonces, este, pues más o menos, ¿no? Más o menos el ataque terrestre, miren, y en general la ofensiva, pues pasó sin pena ni gloria. Eh, mueven el balón ahí un par de veces para un par de goles de campo que pues bueno el primero pues también gracias a un gran regreso de patada de Divo Samuel ya nomás fue movernos un poquito para los tres primeros y los otros tres pues la ofensiva afortunadamente pudo caminar para ponerle el balón a gol para el, el gol de campo de la victoria pero la ofensiva en general mm, desapareció contra Green Bay o nos desaparecieron los empacadores hay que decirlo no, no, no, no se vio, no caminó pero contribuyó para al menos poner los puntos necesarios para ganar el juego. También forma parte de la victoria, ¿no? Para quien diga que la ofensiva no ganó también. Si no, pues, ¿quién le puso los dos goles de campo a Robbie Gould, no? Se tenía que mover la ofensiva. Entonces, también juega. También juegan, también tienen su porcentaje. Sí menor que tal vez la defensa y los equipos especiales. Pero también contribuye a la victoria. Eh, defensiva, la frontal. Nuevamente... Una cosa salvo el primer drive que sí me los estuvieron haciendo pedacitos. Sobre todo Green Bay atacó mucho pa pases pantalla. Por eso es que Aaron Jones se lleva tantas yardas. Digo, además del pase ese, ¿no? Pero mucho pase pantalla estuvieron atacando los Packers ante las condiciones climáticas y San Francisco se los empezó comiendo. Después ajustaron y se acabó. Eh, pero la frontal muy bien. La frontal después ya nos dejó respirar a Aaron Rodgers. Y Aaron Rodgers cuando no está tranquilo juega muy mal y jugó muy mal porque ya no se sentía tranquilo, sentía que le pegaban a cada rato. Y ahí es cuando Rodgers se nubla, se volvió a nublar y ni modo. Pero la frontal, mis respetos, están jugando a un nivel cañoncísimo. Y, y para mí en este momento es la mejor línea defensiva de los cuatro equipos que quedan. Y ahí es donde se va a ver qué show en, este, en estos partidos que restan, porque son partidos. ¡Nos quedan dos, señores! ¡Nos quedan dos! Los linebackers bien, jugaron mucho mejor que aquella semana 3. Eh, Greenlow, Al Sahir y Fred Warner bajaban constantemente, diagnosticaban bien las corridas. Yo veía a Warner cuando venía la... O sea, él ya estaba ahí en la línea, ¿no? Él ya estaba cerrando el hueco porque él sabía que venían las corridas, ¿no? Nunca, en realidad, se los comieron mucho. En algunos pases, al principio... La primera ofensiva de Green Bay fue donde exhibieron a la defensa. De ahí en adelante la defensa se cerró completamente. Warner provoca un, un fumble que recupera a Greenlow. Al Sahir cumpliendo sus funciones. Las esquinas eran lo preocupante. ¿no? A Dante Johnson lo estuvo haciendo papilla al principio de Dante Adams. Y yo pensé que iba a ser el pan todo el tiempo. Pues empieza a hacer estos ajustes de Michael Ryan. Donde también le empiezan a mandar dobles coberturas a Dante. Y ya Aaron, este, Aaron Rodgers no sabía a quién tirarle. Por ahí creo que le tiró un pase a, a, a Lazard. Y a un ala cerrada. Que es el que fumblea. Y pues Aaron Johnson. ¿no? Entonces me, los esquineros ajustan bien. Emmanuel Mosley juega muy bien. Por ahí le da un re, le, se lleva un recuerdo de Bante Adams de Emmanuel Mosley. Qué trancazo le metió. Talanoa Ofanga atrás cuando entró lo hizo muy bien. Yacuiz Quitar nos salva de que ese pase de Aaron Jones fuera touchdown. O sea, todo el terreno que recorre para poderle cerrar el paso desde donde venía para cerrar el paso a Aaron Jones fue una cosa brutal, ¿eh? Y eso nos salvó de que esa terminara en anotación. Bien por, bien por, este, Jimmy Ward también bien, o sea, los Certis jugando bien, los esquineros bien. Me gustó el perímetro más que en otros juegos, en este partido en particular, porque se estaba enfrentando a Aaron Rodgers y hacer lo que hicieron fue una cosa espectacular. Bien por la defensa, la defensa se llevó una actuación nuevamente épica y está entregando el corazón y está entregando eh, todo en el campo, bien por la defensiva. Y hay que hablarlo. Ahora sí, ya he tocado algunas veces lo de los equipos especiales, pero sí es una unidad, es una de las facetas que casi no pelamos en general ninguno de los que hablamos de fútbol americano o esto. Y qué importante fueron los equipos especiales. Miren, se sabía que, que, que Green Bay no traía los mejores equipos especiales, pero jamás pensamos que por ahí podía ser eh, donde se abría la ventana de la victoria. Y los equipos de San Francisco, los equipos especiales de San Francisco que tampoco habían venido tan jugando también también lo hacen espectacular. Miren, las probabilidades de, un, de, de, de tapar un gol de campo son menos no sé cuánto, o sea, son punto y cacho, ¿no? Patear un gol de campo es muy complicado, lo taparon. Bloquear una patada de despeje también es bien complicado y lo lograron. O sea, fueron dos cosas que son muy complicadas de hacer en una temporada y lo hicieron en un solo partido. Y una fue para 7 puntos, ¿no? La bloquea Jordan Willis, héroe del partido para mí. Y Talonado Fang ahí la alcanza a ver y se la agarra y se mete a la anotación, touchdown. Y eso nos pone en el juego y fue una cosa milagrosa. Los equipos especiales, Robbie Gold, eh, espectacular, dos goles de campo. Y el último era, miren, meter ese gol de campo más allá de la distancia. O sea, eran 45 yardas, pero con las condiciones climáticas y el balón que con ese frío es una piedra. O sea, es como si hubiera pateado uno de 60 el señor Robbie Gould y lo metió no por el centro pero casi y, y, y fue la victoria y Robbie Gould nuevamente se viste de héroe y híjole qué manera de sacar el partido con gol de campo, tres de los cuatro juegos divisionales se, de, se definieron con goles de campo, no salvo el de Kansas que se va a tiempo extra y ahí pues sabes que los jefes aguas, ¿eh? vienen bien cañones los jefes pero bueno, eso ahorita no nos interesa la cosa es que los equipos especiales, bien por los equipos especiales de San Francisco, se aplican. Miren, bloquean un, un, un gol de campo, bloquean un despeje. Robbie Gold, dos goles de campo, un regreso de casi media, medio campo de, de, de, de Divo Samuel. O sea, muy bien los equipos especiales de San Francisco. Bien, las patadas de despeje ninguna llegaba hasta las, hasta las diagonales por el clima. San Francisco no dejó que les regresaran mucho yardaje en, en los kickoffs. También bien en los despejes igual un juego de perros, fue una pelea de perros señores, eh, completamente pero San Francisco lo gana y lo gana merecidamente y lo gana heroicamente y estamos señoras y señores, niños y niñas en la final de la conferencia nacional híjole parece hasta un sueño, parece increíble que una temporada que empezó con tres ganados, cinco perdidos siquiera pensar en la final de la conferencia nacional era una cosa ridícula era una cosa hasta tonta y, y híjole no, no, es, es, es un sueño verlos aquí yo estoy muy contento con el equipo como se los dije después de la victoria de, de Dallas lo que venga para mí es extra obviamente quiero el anillo obviamente quiero Super Bowl obviamente eh, quiero volver a ver a los 49 levantando el Vince Lombardi, Vince Lombardi. Y, y los voy a apoyar porque sé que lo pueden hacer sé que hay equipo para lograrlo pero yo estoy muy contento ya y muy agradecido con lo que han hecho con lo que han entregado como se han visto porque eso es lo que queremos ver del equipo ganar o perder pero entregándose así en el campo miren esos son los 49 de san francisco no se puede claro que se puede eh, pero bueno el cocheo de Michael ryan es una cosa espectacular lo que está haciendo miren no es poca cosa lo de Demeco Ryans y merecería todo un programa para analizar lo que está haciendo la defensiva el señor Demeco Ryans pero, pero yo tenía muchas dudas con Demeco cuando empezó la temporada y creo que lo está haciendo incluso mejor que Robert Salah porque ha hecho crecer enormidades a la unidad sin esquinas Somos, la, terminamos como la, la, la, la tercera mejor defensa de la NFL sin esquineros, buenos ¿No? O sea, Sale tuvo a Sherman, eh, tenía Mosley y tenía a The Forest -Bugner. acá no está De Forest y Eric Armstead está creciendo. Miren, mención especial a Eric Armstead, como se los he dicho yo. He sido un crítico acérrimo del señor Eric Armstead, pero yo no me imaginaba que nada más moviéndolo ataque, ataque defensivo al, al, en medio iba a ser lo que está haciendo De Forest. Chris Kokurek, el, el, el coach de la línea defensiva. No se habla mucho de él de repente, pero híjole. Mis respetos porque él vio que eso era lo que se necesitaba y entonces San Francisco se ha vuelto una línea defensiva completamente diferente con Armstead como tackle defensivo. Y miren, si Demeco Ryan se llegara a ir, ¿no? si le llegan al precio y le gusta la oferta y se llega a ir, a mí no me desagrade desagradaría Chris Kokurek como, como coordinador defensivo. Él podría ser, es un señor que... Que yo creo que está cañón. Pero bueno, otros temas también de, de, de los que hablaremos después en el offseason, etcétera, etcétera, etcétera. En general, miren, el, el equipo ya para no alargarme tanto. Estoy muy agradecido con este equipo. Me, estoy muy emocionado. A veces se me, se me hacen los nudos en la garganta. Eh, a veces se, se me salen las de cocodrilo nomás de ver lo que hacen. Y cómo juegan y cómo se entregan. Y el coacheo ya para terminar lo de Shanahan. Eh, Híjole, de repente parecía muy, muy obvio lo que estaba mandando. De repente parecía como que no, no tenía ideas, como que no sabía qué hacer. Pero como ustedes saben, veo el partido dos veces. Shanahan intentó por todos lados, ¿eh? Todo el partido estuvo intentando por acá, por allá, por en medio, por el pase corto, por el pase... O sea, estuvo intentando lo que se, le... lo que se podía también porque, pues... Eh, en, en esas condiciones climáticas es bien complicado ¿no? y al final lo logra creo que donde, se, donde salva la actuación Shanahan es cuando viene esa tercera y siete al final de, de bueno, no en el último drive esa tercera y siete manda una formación de pase algo ve que no lo convence y pide tiempo fuera y para eso son los tiempos fuera ¿no? pide un tiempo fuera se reagrupan y decide cambiarla Y decide darle el balón a su mejor hombre Que es Divo Samuel Una corrida que era muy arriesgado Porque en una tercera y siete correr Pues yo no sé a qué coach se le ocurre Pero a Shanahan se le ocurrió Y Divo no sacó siete, sacó nueve yardas De ahí solamente fueron un par de corridas más Para acomodarle el balón a Robbie Gold Y ganar el partido Shanahan se vuelve, le vuelve a demostrar a sus pupilos ¿no? Ya le demostró a McVeigh Y a la Flur como les había dicho ¿Quién es el que manda en cuestión de estrategia? Y Shanahan le ganó la partida a la flor. Entonces, miren, eh, actuación en general del equipo me encantó. Creo que lo ganaron con riñones. Repito, lo ganaron con corazón. Y estamos en la final de la conferencia nacional, señoras y señores. A un pasito, a un pasito del Super Bowl. Vamos a jugar en Los Ángeles. Ya está definido, ¿no? Los Rams le ganan a los bucaneros en un juego que casi, casi vuelven a dejar ir los Rams, ¿no? Y lo salvan al final eh, Para eso trajeron a Matthew Stafford Para meter ese tipo de pases Que le pone a Copper Cup Pero pues también a quien se le ocurre dejar a Copper Cup contra un safety Solo Pero bueno Los bucaneros tampoco jugaron a mucho No fue más lo que les dio los Rams Que lo que realmente ellos hicieron Y, este, y pues Brady se va a su casita Y ha muerto el rey Y venimos los nuevos reyes Entonces miren se juega en Los Ángeles. Hay por ahí, hay teorías eh, conspiratorias de que tal vez no le quieran vender violetos a la Faithful. Pero yo sé que se va a atascar ese estadio de, de, de la Faithful. Y vamos a hacer locales contra los Rams. Es el juego que más nos convenía. Es el que nos queda más cerca. Es donde podemos jugar casi casi en casa por el público. Y estuvo bien cañón jugar en sábado además. Porque tuvimos semana más corta para preparar el juego contra los Rams. Se gana. Y entonces ahora nos conviene porque tuvimos un día más para poder preparar el juego contra los Rams y, y se pudo ver el juego en vivo y, y ya se está trabajando. ¿no? Los Rams tendrán que empezar a trabajar ya desde mañana a marchas forzadas, no tendrán mucho descanso y San Francisco llegará un poquito ya más eh, relajado después de toda la friega que se han llevado. Va a ser un partidazo, señoras y señores, no hay que perdérnoslo y hay que seguir apoyando al equipo como se lo merece. ...y dejemos de tirarle hate a cualquier jugador de los 49... ...en este momento tenemos que estar unidos, ¿no? este Pero bueno, señores, ya. Hasta aquí la dejamos. Ganamos. Estoy muy feliz, como yo sé que todos ustedes lo están. Estamos eh, extasiados, estamos soñando. Y, y se vale. Ya se vale. Ya está autorizado soñar para todos... Ya lo estamos haciendo, estamos viviendo un sueñazo con los 49. Y pues bueno, señores, hasta aquí el podcast. Los, eh, el miércoles nos vemos en, en, en el Twitch. En Twitch, ya saben que estoy en Twitch. Vamos a hacer la simulación que le ha estado dando buena suerte a los Niners. La simulación contra los Rams para el juego eh, del campeonato de la conferencia nacional. Y lo subo el sábado en YouTube. no Para los que no se meten a Twitch y todavía le sacan a estas nuevas redes sociales. Um, el jueves, canal 49, no se lo pierdan, va a estar nuevamente de lujo, como ha estado eh, en los últimos programas. Miren, por ahí me dicen, es que me gustaría que hablaras más de esto, de aquello, híjole, yo quisiera hacer un programa de una hora, pero la neta no me da chance, eh, si, si, si vieran todo lo que hago para sacar este contenido, pero no importa, ¿no? Sí tomo en cuenta sus sugerencias y voy a tratar de, de hacerlo lo más completo que se pueda, Me voy a tratar de dedicar el tiempo que se necesita, pero... Eh, no son enchiladas carnales No, si sí es una, si sí son muchas horas Nalguita ahí sentado, pero bueno El jueves en Canal 49 Trataré de darles toda la información necesaria Para este juego que se avecina Que es el pase al Super Bowl 56, así Así señores eh... Y pues bueno, eh, el viernes ya saben va a haber sorteo, voy a regalar alguna otra cosa. Ya esta semana envío regalos, los regalos que están pendientes ya salen, eh, desde el día de hoy ya salieron. Y, este, y pues ya, espero que los puedan recibir y seguiremos eh, haciendo cosillas más. Y si pasamos al Super Bowl, algo muy chido tengo que regalar. Algo muy chido voy a regalar si pasamos al Super Bowl de una vez, les aviso. Así que sigan apoyando, eh, los miembros dorados de Canal 49 y los que se quieran seguir uniendo para poder regalar cosas chidas. Eh, hasta aquí el podcast, señores. Les mando un gran abrazo. Sigamos sonriendo. Estamos felices, estamos contentos. Estamos a un paso del Super Bowl. Ah, ya. ¿Qué más les digo, señores? Los quiero mucho. Los quiero Niners. Cuídense mucho, mucha buena vibra Y ya lo saben, y ya lo saben Y ya lo saben Go Niners